Hola a todos, bienvenidos al QA, eh, o preguntas y respuestas, mejor dicho. Está un poco atrasado, lo iba a subir en septiembre, lo subí a fines de octubre, pero no importa, por lo menos lo subí. Eh, voy a estar respondiendo sus preguntas, que desde ya les digo fueron muy interesantes. No lo digo por decir, o sea, eh, a medida que fui respondiendo me di cuenta que eran preguntas interesantes por la manera en la que me hicieron pensar para responderlas. Eh, y si les interesa lo podemos hacer de nuevo, este, no hay ningún problema, porque la verdad que fue muy divertido, este, a pesar de que tardé mucho en responder. Eh, bueno, pasemos a las preguntas. Primera pregunta por Facundo Vilte. Mejor MK de todos, o sea Mortal Kombat, y por qué? Bueno, esto, a, algunos me van a matar por esto, algunos veteranos de la franquicia, porque hay gente que realmente desprecia la era 3D del Mortal Kombat, pero yo tengo que decir que el Deception. ¿Por qué? Eh, por la historia, por los agregados que tiene y por los la mayoría de personajes que tiene. pues también tenemos a Cobra, a Kira, a Yushinko. Pero bueno, por la mayoría de personajes que tiene es un roster bastante sólido. Eh, y me gusta cómo perfeccionaron la fórmula de Deadly Alliance. Es, es, es mucho más oscuro en, en tono y bueno la historia directamente empieza con los héroes de la tierra perdiendo y muere raiden que es el protector de la tierra en la intro ni siquiera no es que es en el final en la intro eh, tiene el modo conquista que es muy interesante muy interesante muy bien hecho es, es como un, un juego dentro de un juego es la verdad que es excelente tiene el chess combat que es, con mis amigos pasé horas es como un, jugar una especie de ajedrez con un par de reglas cambiadas pero con personajes de Mortal Kombat y cuando se cruzan las fichas eh, hacen una pelea de un round y el que gana se queda con el espacio después estaba el Puzzle Combat que es como una copia de, de un spin-off de Street Fighter que hubo hace muchos años pero de todas formas le da su toque Mortal Kombat con fatalities y todo y, y bueno eso, eh, después otros candidatos serían el 2 pero no puedo decir que es el mejor porque sería más que nada nostalgia. Porque la inteligencia artificial en ese juego está rota. En el Mortal Kombat 1, 2, 3, 4 está rota la inteligencia artificial. O sea, eran juegos que estaban hechos para que pierdas monedas. Los juegos pueden ser excelentes con amigos, pueden ser. Eh, tienen su historia, marcaron tendencia, todo lo que quieran, pero están rotos para jugar de a uno. Eh, llámenme llorón, callo, lo que quieran, pero vengo jugando estos juegos hace como 20 años y. Después Digo, con toda seguridad que están los primeros cuatro están rotos. Este, así que sí, es el Deception. Eh, la verdad me sorprende porque cuando vi la pregunta lo tuve que pensar y dije, nada, es el 2. Y dije, no, la verdad que no. Lo pensé mejor y me quedo con el Deception. Así que espero que te guste mi respuesta. Segunda pregunta por Lex Giovanna. ¿Cuál fue tu video más frustrante o difícil de hacer? Justifique su respuesta. Ah, me parece un examen. Eh. Video más difícil o frustrante para hacer La verdad que eh, Debo decir que En una época eh, O sea, ahora por más que haga un video difícil Nunca voy a poder eh, Igualar la frustración que sentía Hace un par de años cuando eh, Tenía una computadora muy mala Y eh, Usando programas de edición Era una pesadilla O sea, cargaba un, un clip Encima eran de fraps empezaban 40 gigas, estabas 500 horas para hacerlo, y, y se colgaba cada dos minutos, tenía que tirar autosave o, o, o guardarlo, y de repente crasheaba y tenía que empezar de cero. Eh, yo diría los de la época 2011, 2012, fueron los más frustrantes que tuve que hacer, porque... Eh, creo que fue cuando fui el, di el paso a HD widescreen y ahí es cuando se pusieron bien pesados los videos y tuve que... Es algo que me busqué yo, eh, porque nadie me pidió que haga el cambio de calidad, pero para que salieran así tenía que, que pasar por eso, por crasheos constantes, no tenía suficiente RAM, no tenía placa de video dedicada, no tenía espacio en el disco, era toda una pesadilla en esa época. este Así que sí, por más que ahora me ponga a hacer un documental de 4 horas, eh, creo que no, nada va a igualar la frustración y dificultad que tuve en esa época Gracias por preguntar Tercera pregunta por tubehunter hunter 8. ¿Cuadrados o rectángulos? ¿Vos acabas de decir cuadrados? Definitivamente rectángulos Pasemos a la próxima pregunta por favor Siguiente pregunta por Rose ¿Qué se siente estar tanto tiempo haciendo videos en Youtube y alguna vez pensaste en dejarlo? Eh, realmente no se siente como nada especial O sea, sí y no al mismo tiempo O sea, no, no, no siento como eh, como alguien con trayectoria O alguien que pueda, sea un experto en el tema Pero sí lo veo como algo especial en el sentido de que voy Miro para atrás y digo, wow Mirá, es como que tengo un registro de una importante parte de mi vida O sea, no, no importante... De como trascendente, pero como que puedo ver cómo cambié a lo largo de los años a través de los videos incluso los que son gameplay también, eh porque... Eh, no sé cómo explicarlo, pero cambié en casi todo así que... Eh, se siente especial de esa forma, no tanto como en cuestiones de, de... como dije, de trayectoria o de... o de ser experimentado en el tema, sino más bien como cuestiones personales de... wow Incluso pueden notar los cambios de mi voz también a lo largo de los años. Es, es algo muy... Es, es un poco raro a su manera también. Y si alguna vez pensé en dejarlo, este... Sí, sí, varias veces de hecho. De hecho lo dejé varias veces. Eh, más que nada por cuestiones eh, personales. O sea, no podía seguir con el canal o, o a veces no le veía el sentido porque decía... Eh, ¿Para qué sigo subiendo esto? A veces perdí el rumbo porque yo esto lo empecé porque quería, porque tenía ganas, o sea... Para subir videos sin punto, pues YouTube era distinto en esa época, hace 10 años. No era tanto de, de buscar suscriptores y fama y etcétera, etcétera. Era más una cuestión de, Eh, mira, hice este video, que quiere que lo mire? O sea, era, la gente subía cosas para, para verlas ellas, más que nada, no, no tanto para eh, compartirlas con el mundo. Va, eso así lo veía yo en esa época por lo menos. Y a veces perdía el rumbo... De, lo, de por qué hacía lo que hacía, y digo, no, pero si nadie mira esto, ¿para qué lo voy a subir? Y después me acordaba, o sea, yo no lo hacía por las visitas, yo lo hacía para subirlo y tenerlo yo ahí y demostrarme que puedo hacer cosas así. Eh, aunque sea una estupidez hacer un video a veces, este a veces conlleva mucho trabajo, pero a veces es una estupidez, pero me gusta... Eh, las ideas que tengo en la cabeza verlas en la pantalla y verlas en un lugar donde la gente las puede ver también y que les gusten o no les gusten o... pero que por lo menos las puedan ver es eh... para eso subía videos ¿no? para las visitas y todo eso entonces perdón si me repito mucho pero sí a veces perdía el rumbo y decía no lo va a ver nadie entonces para qué lo subo es una pérdida de tiempo como que pero después bueno volvía y me volví a acordar de por qué lo hacía y eh, y así tuve varios eh, épocas o etapas, como quieran llamarlo. Gracias por esa pregunta. Es muy buena. Pregunta número 5 por Antumarín. Eh, ¿Hay algún proyecto que quisieras hacer pero sentís que no tenés la capacidad o habilidad para poder realizar tal y como querés? Uff. Eh, eh, no, no me quiero hacer el... el, el... <ríe> No quiero ser el dramático, pero yo diría que todos, o sea, rara vez un video sale como yo quiero. No porque eh, tenga ideas extraordinarias ni nada, pero porque yo me imagino algo y nunca sale plasmado. O sea, todo lo que se puede llegar a ver son aproximaciones. Nunca sale como yo pensaba el video, nunca sale al 100% como a mí me gustaría. Ya sea por una transición, un, un pequeño audio o una anotación que no se, no se desvanece de la manera que yo quiero a pesar de que vengo usando este programa hace un montón. Este... O, o, o el hierno suena igual como lo digo que escrito cuando yo lo leo, es, es algo raro, pero sí. Pero si hablamos de cosas más, eh, de ideas que yo no, no, no llevé a cabo porque no me sentía con la habilidad o capacidad, eh, también hay muchas. Este, siempre quise hacer un machínima, por ejemplo. Este, siempre quise aprender a usar Gmod, pero nunca me tomé el tiempo de hacerlo. Tipo, cuando, cuando en su momento, 2008, 2010, 2012 inclusive, cuando eso se seguía usando, que era tipo el posing de G-Mod y todo eso, siempre me, me, me llamó la atención la idea de hacer una historia original con eso. Y, y además el, el dubbing, a, a, a mí siempre me llamó la atención el, el entre comillas, enormes, voice acting. Y eh, siempre quise aprender tipo... A, a, a dubiar cosas o eh, dubiar, doblar para los que no, no están al tanto de lo que significa, eh, doblar cosas o, o hacer eh, o actuar con la voz en algo, aunque sea para eh, una estupidez con amigos, viste para pasar el tiempo así también. este Así que, sí, esas son cosas eh, que quisiera hacer y no siento que no tengo la capacidad o el talento, inclusive, para que me salgan. Eh, siempre quise hacer más, giri, más historias originales, o... o aunque sea también vídeos más elaborados, tipo estar una hora hablando de Half-Life, ponele, pero eh, nunca sentí que tuviera mucho que decir ni que pudiera llegar a salir como yo quiero. Así que son cosas que, mala mía, pero que ni siquiera intento al final. Siguiente pregunta por Leandro País. Duke Nuke en favorito, juego favorito y cómo empezaste o decidiste para empezar a subir videos? Eh, Duke Nuke en favorito, eh, 3D, no hay competencia. Los primeros me gustan, los de Play 1, los, eh, algunos de Nintendo 64 me gustan. Después no sacaron más, no sacaron secuela al 3D, pero eh, para mí no hay competencia, es el 3D. No hay nada más que decir en ese sentido. Juego favorito, eh, no te puedo elegir uno porque mañana me voy a arrepentir y pasado me voy a arrepentir del que elegí mañana. ...del que elija mañana, así que... Eh, ...un juego favorito no te puedo elegir... ...pero te puedo decir que está en el área de... ...Half-Life, Witcher, Doom... Eh, ...y algún que otro juego de pelea... ...estoy entre Kino Fighters, Mortal Kombat... ...pero... Eh, ...sí, no, no puedo elegir uno... ...lamentablemente no, nunca pude... Eh, ...¿cómo empezaste o decidiste para empezar a subir videos? Ahí está, me estaba olvidando de esa... Eh, ...como les digo, en esa época no... ...era distinto, era mucho más simple... ...no, no era tipo... Uy, voy a abrir un canal de YouTube, necesito una comunidad, necesito unas ideas para unos videos. Había otros estándares, o sea, yo busqué cómo hacer un video en Google, eh, me bajé un programa que era Videomatch, grabé Mortal Kombat 4 y lo subí, no, no pensé nada. Bueno, y me bajé Fraps también, me olvidaba, pero sí, no no, no lo pensé, o sea, fue tipo, quiero hacer un video, bueno, va, <ríe> ya está. No, no hubo como una decisión o como un plan detrás de eso era subir videos y punto, nada más eh, gracias por las preguntas siguiente pregunta por Antonella Enríquez alguna vez pensaste o flasheaste en dedicarte a YouTube como laburo habías comentado que llegaste a cobrar plata de esto hace mucho Sí, hace unos 8 o 7 años tenía un partner con Cares Network eh, y nada o sea a ver, nunca pensé en tipo, bueno, voy a dejarlo el trabajo y me voy a dedicar a YouTube 100%, eso jamás. Pero como un ingreso extra, sí, definitivamente. Ahora no, porque no creo que valga la pena, eh, pues estaría tan castrado el contenido que saldría de tener un partner con alguien, por el tema de la demonetización y todo eso, que no valdría la pena. Pero eh, si todo volviera como era antes, que lo veo muy difícil. Eh, se lo puede ver como un ingreso extra, como una ayudita, digamos, sí, sí. Eh, ahora dedicarme a eso, tipo, dejar todo lo que estoy haciendo y convertirme en YouTube full time, nada, ni a palos, nunca. Eh, ¿Cuál es tu video favorito que más disfrutaste hacer de tus videos? Eh, eh, ¿Por qué me gusta tanto Doug en 3D? Ese fue uno de mis preferidos. Me gustó tanto el formato que se convirtió en la clase de videos que hago a partir de ahora. <risas> Este, la verdad fue muy divertido escribir el guión, buscar todo para hacer y. Este... La verdad que la pasé muy bien haciéndolo. Y ahora que hago los culmos cool de esa forma, los culmos cool eh, la paso genial haciéndolos también. Eh, si se viene algún especial de Halloween en YouTube o Twitch, eh, ya pasó el especial de Halloween. Hice una especie de misterio que tenían que resolver. Lo resolvieron tres personas en seis horas. Que ahora tienen un rol especial en el server de Discord. Bueno, eso igual ya lo sabes porque vos estás en el server. Eh, pero sí, ya hubo especial de Halloween perdón por tardar tanto en hacer el Q&A porque esto creo que fue antes de esta pregunta es de septiembre creo este, eh, pero sí, eso resumiendo este, no nunca pensé en dedicarme full time a eso pero sí como ingreso extra no tendría problema eh, el video que más disfruté hacer fue porque me gusta tanto el en 3D? y ya hubo especial de Halloween eh, muchas gracias por tu pregunta Última pregunta por Shai1213. ¿Cómo se conocieron tú, Momiji, Antu, Antu y Darko? <coughs> este, bueno, eh, Momiji es mi pareja, así que la conocí en la vida real hace dos años. Eh, y eh, eso, Antu lo conocí hace ocho años o nueve. Ocho, ocho, ocho me parece, 2012. Este, eh, yo tenía una serie que se llamaba. Que capaz vuelva este año, capaz. Tampoco quiero hacer promesas. Pero tenía una serie que se llamaba Sven Coping que era básicamente cuatro personas y yo pasando un mapa de Sven Cop una campaña de Sven Cop Y eh, él me dijo que quería participar, entonces... Igual ya había comentado antes en mis videos de culmos y todo, así que ya más o menos lo conocía de vista. Yo también me puse a revisar su canal y, y me puse a seguirlo. Y en una me habló en Steam para, jugar, para estar en Sven Coping y... Y a partir de ahí nos hicimos amigos. Este... Después a Anto y Darko los conocí por proxy por conocer a Antu. Porque son amigos de Antu y como yo conozco a Antu, eh, a veces nos cruzamos y nos hicimos amigos de esa forma. Este... Y bueno, como Momiji lo mismo, Momishi me conoce a mí, que yo conozco a Antu, que él conoce a Darko y Anto, entonces todos se hace como una cadena y nos hacemos todos amigos, pues somos todos gente muy. Eh, amistosa. Bueno, eh, gracias por la pregunta. Esas son todas las preguntas que hay para este Q&A. Como les dije antes, eh, estuvo muy interesante, muy divertido. Si quieren lo hacemos de nuevo, eh, en otra ocasión. Y para los que quieren dejar sus preguntas en Discord, eh, voy a dejar un link para el server en la descripción. Eh, y nada, eso. Eh, estuvo muy interesante, me gustó mucho. Eh, muy buenas preguntas de parte de todos los que apreciaron el video. Y nos vemos la próxima, que tengan buen día.